hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad espero que se me oiga bien no quiero gritar mucho tengo al peque durmiendo y no quiero pues bueno eh, gritar ni alzar mucho la voz este vídeo va a ser muy breve muy rápido <coughs> eh, este vídeo no se va a monetizar porque quiero que se difunda sin ánimo de lucro ¿eh? Esto es importante. Quiero <coughs> agradecer en primer lugar a, a el compañero de Planeta Snack2, que ha sido el que me ha hablado de, de esto que vamos a hablar hoy. Hemos estado comentando y me ha pasado pues, una noticia. A raíz de aquí yo tenía datos guardados. Ya sabéis que el tema de los desaparecidos en Alaska pues es un dato que unos amigos que tenemos allí del programa Seguidores, que algunas veces están por aquí, están por aquí eh, me han ido pasando y yo he ido almacenando. Pero antes de sacar nuevos datos de desaparecidos en Alaska, quiero hablar de desaparecidos en España, en algunos países del mundo, los motivos y las estadísticas que se están dando. Por aquí, por uno de estos sitios, por arriba, por abajo, luego en las pantallas finales, eh, pondré un enlace a nuestro amigo, al canal amigo de Planeta Snakedos, que como ya sabéis, pues es un canal de misterio y que toca temas súper interesantes. Toca temáticas del espacio, temáticas ovni, en fin, todo lo que yo sé que a vosotros os gusta. Lo toca de una manera... Diferente, podemos decirlo así, con su esencia personal y sobre todo la gran voz que tiene nuestro compañero de Planeta 2 Así que por aquí abajo os pondré eh, también los enlaces y por aquí las tarjetas, las en fin, las tarjetas finales de este directo, os pondré un enlace a su canal. De acuerdo, dicho esto, eh, que eh, este vídeo. Eh, se puede compartir, copiar, se puede editar total y parcialmente. No tengo ningún tipo de problema que este vídeo se pueda distribuir por aquí o por allá, no me importa, porque creo que los datos que vamos a dar son importantes. Eh, vamos a hablar de, de todo esto y os voy a, a, a comentar la noticia que me ha pasado el compañero de Planeta snack 2. Si podéis por aquí... Gracias, Werner, por poner el enlace en el chat de Planeta Snack 2. ¿de acuerdo? Lo tendremos en la radio, seguramente a nuestro compañero de Planeta Snack 2. Vamos a ir con esta noticia que me ha pasado el compañero. No pongo esta fotografía en grande, incluso me vais a permitir que la deje un poquito pequeña, la vamos a dejar por aquí, si nos importa, porque, bueno, ahí hay matrículas y cosas, y esta es una foto... ...tomada en el lugar de los hechos, ¿de acuerdo? Eh, vamos a preservar la, las matrículas y la identidad de estos señores de la Guardia Civil. El titular es el siguiente, dice... Miedo ...en el pueblo de Boyullos tras dos intentos de secuestro de niños en plena calle. La noticia dice los siguientes titulares... ...la Guardia Civil investiga los hechos y la policía local patrulla la zona... Ya hay una persona identificada y se cree que su objetivo era solo hurtar. Bueno, hurtar, vamos a ver. Dice una furgoneta de color blanca da un frenazo en plena calle y se baja una mujer que intenta llevarse a un niño delante de su madre. La Guardia Civil investiga dos intentos frustrados de secuestro infantil en Bollullos del Condado, un pueblo de Huelva con 15.000 habitantes. Tanto el alcalde Rubén Rodríguez como el delegado del gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, han lanzado un mensaje de tranquilidad, serenidad y prevención, pero el temor se ha extendido entre los padres y madres de Boyullos, pese a los llamamientos a la calma. Hay un importante dispositivo de seguridad desplegado por la localidad, confirmó el propio primer edil. Los hechos tuvieron lugar el domingo 5 y el martes 7 de marzo, entre las 22.30 y las 23 horas, según las propias implicadas. Dos madres paseaban con sus hijos por el pueblo cuando la furgoneta paró para hacer una pregunta mientras una fémina trataba de arrebatarles a los pequeños. Tras el forceje infructuoso, la mujer huía al vehículo. En el primer caso, tres personas, dos hombres y una mujer, más estaban en el automóvil y en el segundo, dos, un hombre y una mujer, todos ellos según siempre según estas versiones que recogen los medios locales con rasgos de países del este. La Guardia Civil investiga los hechos y ya hay una persona identificada, pese a ello hay temor en la localidad, por lo que Instituto Armado, casi triplicado, su presencia y la plantilla de policía local está doblando las jornadas. Esta noticia me la ha pasado nuestro amigo de Planeta 2 y me manifestaba su preocupación. Me manifestaba su preocupación sobre todo esto. La verdad es que a mí me preocupa mucho también y a vosotros os preocupa. Pero vamos a ir un poquito <coughs> avanzando y vamos a ir a ver esta página de la asociación SOS Desaparecidos, www.sosdesaparecidos.es Quiero sumarme a estas campañas de observación, y de cautela eh, y prevención de todo este tipo de casos yo con este mensaje me vais a permitir pero no quiero dar un mensaje alarmista no al contrario lo que quiero es dar una serie de datos que puedan beneficiarnos en todos estos conocimientos pues bien aquí tenéis todos los datos en la descripción del programa podéis encontrar esta página eh, www.sordesaparecidos.es arroba sordesaparecido y ahí tenéis un teléfono si llamáis desde España pero vamos a ir rápido esto es un estudio del 2015 donde aquí pues explica un poco eh, eh, pues, de qué se trata este archivo, este documento pero vamos a las estadísticas eh. esto lo firma Joaquín Amilis presidente de Desaparecidos y padre de un desaparecido Ahí tenéis todos los datos fiscales, todos los datos, esto está en Caramaca, Murcia, en Asturias, en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, en Bélgica, en Francia, en Portugal, en Suiza, Castilla, La Mancha, Andalucía, Aragón, en fin, en muchos lugares de España. Aquí vemos un registro de desaparecidos en el 2015. Vemos aquí estas estadísticas y vamos a ir desglosando. Suma total de casos recibidos y atendidos 1.130. Casos no activada alerta por difusión a los medios 681. Desapariciones activas, es decir, que todavía en el año 2015 no se habían encontrado. Son 449 personas. Localizados bien, localizados fallecidos y siguen desaparecidos. La parte azul son localizados bien, la parte roja localizados fallecidos y... Verdes siguen desaparecidos, siguen desaparecidos. 70 personas de las 1130, 58% sería 261 personas localizados bien. Y la parte roja, localizados, fallecidos. Fallecidos, señores. Continuamos rápido. El desglose de desapariciones activadas en el año 2015 eh, fueron una suma total de desapariciones activadas, 449. Desapariciones activadas Menores de edad 102 Adultos 253 Y mayores de 70 años 94 Continuamos Desaparecidos localizados en buen estado Suma total Localizados en buen estado 261 Menores adultos y mayores de 70 años Pues 43 Mayores de edad de 70 años Adultos, 137 y menores, 81. Continuamos. Desaparecidos, localizados, fallecidos. Suma localizados, fallecidos, 118. En verde, mayores de 70 años, 43. En azul, 6, menores. Y adultos, de más de 18 años, 69. Localizados, fallecidos. Activados, que siguen desaparecidos, 70. Adultos de más de 18 años, 47, menores, 15 y mayores de 78 personas. Menores desaparecidos. Pues bueno, aquí tenemos una cifra que no vamos a dar en este directo porque no quiero eh, incentivar el alarmismo. Nos hemos basado en los datos generales, si os parece, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a Amnistía Internacional. Aquí vemos eh, una fotografía de Amnistía Internacional y lo que vamos a hacer eh, es leer un poquito sobre Amnistía Internacional. A ver dónde está esto, vamos a ver, Amnistía, Amnistía. Bueno, al parecer pues hay desaparecidos a nivel internacional y una cantidad de ellos son Presos políticos, no vamos a dar cifras para alimentar la conspiración, pero eh, dice el titular, decenas de miles de personas siguen desaparecidas en el mundo por motivos políticos. La convención de la ONU sobre personas desaparecidas a un paso de su entrada en vigor. Más de 114.000 familias españolas siguen sin saber dónde están sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo. No voy a seguir con este dato para alimentar nada. <coughs> Perdón. Eh, se va a hacer una convención de impunidad para los... Eh, bueno. Víctimas sin justicia, ¿de acuerdo? La convención sobre personas desaparecidas. En fin, va a haber un acuerdo internacional sobre todos estos temas bélicos, ¿de acuerdo? Pero vamos a cambiar de titular. Vamos a cambiar de titular, a ver si lo encuentro, vale, sí, nos vamos aquí, vamos a poner pequeñita esta imagen, tampoco hace falta ver la cara de quien está aquí, ¿de acuerdo? Y nos vamos, nos vamos directamente, desaparece una familia en Tamaulipas, cuatro de los seis miembros tienen entre 14 y 18 años. Nos vamos a México. La familia viajaba de Monterrey a Ciudad Mier. El 3 de enero se comunicaron por última vez con sus allegados. No hay petición de rescate. Esto ocurrió el día, esta noticia salta el día 9. Y dice así la noticia, el año empieza igual que acabó en el anterior, o sea, el anterior año en México, envuelto en violencia. A las decenas de asesinatos registrados la primera semana de 2018 se suma ahora la desaparición de una familia entera, el padre, la madre y cuatro jóvenes, dos muchachos de 17 y 18 años, dos adolescentes, María del Carmen y Dulce de 15 y 14. Las autoridades asumen que su desaparición se produjo la tarde del miércoles del 3 de enero. La familia volvía a su casa en Ciudad Camargo en el estado de Tamaulipas Tama, Tamaulipas perdón, Tamaulipas después de pasar la Navidad en San Luis Potosí ambos son estados del norte de México hay imágenes en redes sociales de los cuatro jóvenes junto a, a una iglesia en San Luis luego, eh, luego de uno de ellos en un camino entre árboles pelados ha trascendido también una fotografía de la familia entera, todos con la Misma playera blanca, todos sonriendo. En medio, la pareja eh, casero Cesario, perdón, que mal estoy leyendo hoy, ¿no? Cesario y Marta Elena. Fuentes de la investigación explican a este periódico que fue otra hija de Marta Elena quien avisó a las autoridades de la desaparición de los seis. Lo hizo el jueves 4 de enero, horas después de perder la comunicación con su padre y los demás. Lo último que se supo de ellos fue. Eh, una foto que tomó uno de los muchachos. En la imagen aparece un letrero vial que lee Tamaulipas. Pasamos a otra noticia, si os apetece. Vamos a ver dónde está esta noticia. Sí, la tengo por aquí. Y ahora vamos a hacer. ¿Por qué hay más de 10.000 niños desaparecidos en Europa? En enero de 2016 la agencia de inteligencia policía Europol estimaba que unos 10.000 niños habían desaparecido al cruzar las fronteras europeas. ¿Por qué? Hay distintas razones que explican por qué los niños llegan sin acompañantes, dice Delfín Morales, secretaria general de la organización Missing Children Europe. Niños Perdidos Europa, que agrupa a casi 30 ONG que operan en 24 países de la región. Algunos son enviados así por sus padres con la esperanza de una vida mejor y otros han sido separados de sus familias por los traficantes, porque así pueden controlarlos mejor, explica Morales. Y aparte, y una parte podría haber perdido a sus parientes en el caos, dice este periódico. En 2015. Ojo con este dato, el 91% de los menores que llegaron solos a Europa eran varones y el 51 viajaban desde Afganistán. Pero el perfil está cambiado, cada vez llegan más niñas solas a Europa y la edad de los niños que desaparecen se ha ido reduciendo. El año pasado, es decir, en el 2015, por primera vez se perdieron niños de 4 años. ¿Qué ha pasado con todos estos niños perdidos? Bueno. Perdón, hay un drama de 60.000 refugiados olvidados en Grecia que están a duras penas dando pues una eh, solución al día de hoy. No quiero poner más fotografías eh, de, de niños, de nada trágico ni de eh, cosas que no hacen falta. Pero lo que sí es cierto es que esto está ocurriendo en el mundo. Hay diferentes desaparecidos en España. Niños, eh, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Quería daros estos datos y me gustaría que por favor, dando esta pincelada, eh, tuvierais un poco de noción y conciencia de lo que está pasando en nuestros países los vuestros, que estáis en cualquier parte del mundo, no importa, y aquí en España. Quería dar esta noticia, eh, cuando se termine este vídeo, vamos a tener diferentes tarjetas de nuestro compañero eh, de Planeta Snackedos, que ha tenido la amabilidad de brindarme una de estas noticias, ¿de acuerdo? Evidentemente este vídeo se va a desmonetizar y, eh, por supuesto, lo podéis compartir donde queráis, copiar, pegar en vuestros canales, no importa. Tengamos conciencia y noción de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo tengo un niño pequeño y creo que muchos de vosotros sois padres de familia y tenemos seres queridos que no queremos que les ocurra nada. Si veis que ocurre algo de todo esto, no dudéis en alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de vuestra zona o de vuestro país. Simplemente eh, esto es un vídeo en solidaridad con las personas que a día de hoy siguen todos sus eh, familiares o bueno, algunos de sus familiares o que tienen familiares que han desaparecido y que no han obtenido ninguna respuesta al cabo de los años. Así que gracias, dejo este vídeo aquí con todo el pesar de mi corazón porque los datos... No son nada alentadores. Así que chicos, muchísimas gracias por estar en este directo. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo, que serán vídeos un poquito más alegres y con datos mejores. Hablaremos de misterio, ovnis y todo esto. Por favor, compartir este vídeo, que no va a tener ninguna repercusión económica de ningún tipo. Al contrario, lo que se pretende es ayudar y solidarizarnos con nuestros congéneres. Los seres humanos, familias, padres y madres y la humanidad en general. Un beso y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.